Les habla nuevamente David, el profe de plástica. En esta oportunidad les traje otro cuento, pero saben que como al profe de plástica más o menos le gusta leer, le gusta más dibujar y pintar, traje otro libro o álbum. Este libro es el cuento de un oso. Osso caminaba por el bosque. Hola, lobo. Mira esto. Adiós, lobo. Hola, gigante. Aquí hay una cosita para ti. ¡Ay, no me puedo escapar! Oso sigue, sigue caminando. ¡Ja, ja, ja! Hola, bruja. ¿Adivina qué es esto? ¡Mi peluca! ¡Mi peluca! Adiós, bruja. Hola, osos. ¿Tienen hambre? Mm. Adiós, osos. ¿Les gustó? Qué bueno, me alegra, a mí me gustó también. Bueno, como verán el oso tiene un lápiz mágico y yo también tengo el mío, miren. Acá está, miren, el pollito rockero le digo yo. Con este lápiz yo dibujo, dibujo, dibujo y dibujo. Ahora yo les voy a proponer a ustedes que agarren su lápiz mágico. Y primero y principal, cierren los ojos. Cierren los ojos e imaginen que están en un bosque. Y vayan caminando por su casa, imaginen cómo hizo el oso. ¿Qué es lo que se puede encontrar? ¿Y qué es lo que están dibujando? ¡Hasta luego!